En este video se presentarán las mejores tarjetas de crédito en Nicaragua. Antes de iniciar con esta presentación, declaro que este video ha sido realizado con información de carácter público obtenida de los sitios web oficiales de los bancos que a continuación serán referidos y que cualquier persona puede acceder a esta información por sus propios medios al estar dichos sitios web disponibles al público. La primera tarjeta es tarjeta Walmart de Banpro. Existen tres clases de tarjetas Walmart. Clásica, Platinum y Gold. El beneficio es que se obtiene 6% de ahorro sin límites en Walmart, Supermercados La Unión, Maxipalí y Palí. En el estado de cuenta el banco deduce este 6% de la deuda. Otro beneficio es el acceso al programa Banpro Cuotas, 0% de interés en Walmart y Maxipalí. Esto quiere decir que si un producto está en promoción, te lo puedes llevar a 0% de interés. En un plazo que podrían ser 12 meses, 15 meses o los que establezcan el banco y además eh, el supermercado. Otro beneficio es que obtienes un punto promedio por cada dólar de consumo o su equivalente en Córdoba fuera de Walmart, Supermercados La Unión, Maxipalí y Pali. Y además tiene... Membresía completamente gratis, entre otros beneficios La segunda tarjeta es la tarjeta cashback de Ficosa El beneficio principal es que obtienes 5% de cashback permanente En el estado de cuenta, el banco muestra el cashback acumulado Solo existen dos categorías para aplicar al cashback, supermercados y farmacias y gasolineras. Únicamente se puede elegir una de las dos categorías para la aplicación del cashback. Puedes elegir supermercados y farmacias o puedes elegir gasolineras, pero no se puede elegir ambas, únicamente una de las dos categorías. La tercera tarjeta es la tarjeta de todo de la FISE Esta tarjeta concede los siguientes beneficios. 6% de descuento en supermercados con un máximo de reembolso de 200 córdobas. 6% de descuento en gasolineras con un máximo de reembolso de 200 córdobas. 10% de descuento en farmacias con un máximo de reembolso de 150 córdobas y 10% de descuentos en librerías con un máximo de reembolso de 150 córdobas, entre otros beneficios. En conclusión, de siete bancos activos en Nicaragua, actualmente tres ofrecen las tarjetas referidas con los mejores beneficios si se comparan con otras tarjetas. Las tarjetas de créditos presentadas en este video son, en mi opinión, las mejores tarjetas de crédito que existen en Nicaragua. 3. Los beneficios otorgados por las tarjetas de crédito presentadas son similares. Sin embargo, cada tarjeta de crédito tiene su particularidad o especialidad. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? ¿Existe otra mejor? Déjame tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.